desempleo que ha alcanzado Milady Núñez, personas no grandes en San Francisco de Macorís, la República Completa. Gracias a Milady Núñez hay miles de desempleados, familias ahora mismo sin tener de dónde sostenerse, muchos desempleados de cada empresa, Empresa preocupada porque no tiene de dónde liquidar tantas personas que tuvieron que desemplear de la noche a la mañana, gracias a la ley 16-19 que ella supuestamente ha puesto a la República Dominicana. No podemos seguir en este momento, en esta situación, gracias a Milady Núñez, una persona no grata en San Francisco Macorís. Que nos busque una solución, trabajo y de dónde sostener nuestra familia, ya que nos quedamos sin trabajo gracias a él. Una cantidad muy. ¿Cómo te explico? No se puede contar de tanta que somos. Solo la empresa que yo trabajo hay más de 50 empleados de Juca. Tú tienes que calcular sobre eso a base de los negocios, discotecas, bares, que tiene Juca a nivel regional, la República Dominicana completa. Ahora se quedó sí, que una suma más o menos de un millón de personas sin empleo, gracias a mi Núñez. Legal, ya estamos en una junta en el cuartel, estamos hablando sobre lo que se puede llevar con el Ministerio Público, y todo eso, a ver si se llega a un acuerdo. Por lo menos que haya que se, pega, se pague un impuesto, pero no legalizarla. O por lo menos que no se paga un impuesto que uno pueda pagar. Oh, ese negocio va a tener que pagar un impuesto. Hoy oh, la norma que se requiera, que ellos pongan, pero así no. dije que, oh, que yo dije que no va a haber juzgar, no va a haber jucar, ya. De la noche a la mañana, está mal Entonces todo el que tiene un millón de pesos invertido en Jucca. ¿Usted entiende? Entonces que tiene un millón de pesos invertido en dos millones tres, ¿dónde le queda? Ya, no no, no se, puede. se puede, fue de la noche a la mañana esa ley. ¿Dónde encuentran húca, se la Toda queda. la ley la promulgan sí, para dos años, no, para un no, año, ella ¿verdad? no fue de la noche a la mañana. Ha sido promulgada supuestamente ellos, dieron no tres días. Todavía no ha comenzado ahí, pero ya la juca que te encuentran con ella, la policía te la lleva. No, ya, ya, ya. Tú puedes andar con un buitón de Jucca y te la llevan como si tú no fueras nadie. No, no, no, no, no, no, no, no, si tú no tuvieras derechos humanos. Me, me entiendo y somos supuestamente un país liberal. Sí,